Hola, somos Casi Tango y vamos a hacer Malena de Homeromancy. <música> Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón a del suburbio, su voz perfuma Malena tiene pena de león tal vez allá en la infancia, su voz de Alonso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 Es la flora de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos malena siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros, como el olvido labios apretados como el rencor tus manos dos palomas que sienten frío tus venas tienen sangre de bandoneón tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón cuando todas las puertas estén cerradas y ladran ¡Vando!